¿Qué tal? Nuevamente gusto de saludarlos a todos Miren, el día de hoy vamos a preparar una deliciosa comida casera Tenemos aquí en el contenedor 12 papas Y se llama croquetas de papa con atún Muchas personas pues les dicen croquetas de papa con atún Y es lo mismo Entonces miren, ya tengo aquí 12 papas 12 papas cocidas y ya está preparado el contenedor pues ya nada más como siempre para incorporarle los ingredientes y les voy a presentar lo que necesitamos miren, vamos a necesitar una cucharadita de caldo de pollo que es nor suiza le vamos a poner una cucharadita de pimienta el siguiente ingrediente es una cucharadita de comino. El siguiente ingrediente son dos cucharaditas de ajo. Y bueno, pues el siguiente ingrediente es una lata de atún. El atún puede ser el que ustedes gusten, el de su preferencia como siempre. Aquí tenemos el siguiente ingrediente. Tengo aquí una cebolla ya picada. Miren, ya está la cebolla picada. El siguiente ingrediente son dos huevos. El siguiente ingrediente es queso. En el caso del queso, quiero comentarles y compartirles que el queso que yo tengo aquí se llama queso panela. Realmente se lo recomiendo, es un queso muy sabroso, no es salado, pero como siempre, pues es el que ustedes siempre acostumbren, el de su preferencia. También puede ser queso fresco o queso panela o queso, pues este, del que le llaman ranchero. Hay muchos tipos de quesos, es el que ustedes gusten. Pero yo les recomiendo el queso panela porque es muy sabroso, aparte no es salado. Bueno, seguimos con el siguiente ingrediente. Y dos cucharadas de pan molido. Entonces miren, pues sí, estos son todos los ingredientes que, que necesitamos. Pan molido, queso... Ah, me estoy acordando también, hay otro, otro nombre de queso que le llaman el queso fresco, que también es muy sabroso. Entonces, como les digo, eh, pan molido, queso, dos huevos, cebolla, atún, ajo, cominos, pimienta y no entonces todo lo vamos a mezclar aquí, lo vamos a incorporar con la papa, lo vamos a apachurrar o aplastar con el, con el que hacemos los frijolitos chinos y después pues ya vamos a ir formando las tortitas. Bueno, ahora le vamos a poner lo que es una cucharada de Nord suiza, lo que viene siendo el caldo de pollo vamos a anexarle vamos a anexarle también un poquito de pimienta déjenme abrirle del otro lado porque de este lado como que los hoyitos está muy muy tapadito bueno vamos a anexarle tantita pimienta la pimienta como siempre es al gusto de de uno, ¿verdad? O sea, hay muchas personas que no les gusta la pimienta Vamos a mezclarle los cominos Vamos a mezclarle el ajo Vamos a mezclarle todo Vamos a mezclarle la cebolla Le vamos a poner los dos huevos Vamos a anexarle todo lo que es el atún. Vamos a anexarle todo el atún. El que nos falta vamos a ponerle el queso. El queso y por último le vamos a anexar lo que es el pan molido. Bueno, todo esto lo vamos a revolver y lo vamos a aplastar para que todo quede bien incorporado y empezar a hacer las tortitas entonces vamos, vamos a, a aplastar todo así con, con este con lo que hacemos las los frijolitos miren si vamos a ir aplastando todo lo vamos a ir incorporando de manera que quede bien toda toda la preparación para Hacer las tortitas. Así vamos a ir poco a poco incorporando todo. La papa, el huevo, el queso, el ajo, los cominos, la cebolla y todo y todo. Bueno, entonces vamos, vamos a aplastarlo bien, vamos a incorporarlo bien. Y ya cuando esté todo bien, este... Vamos a hacer nuestras tortitas. Vamos a, a poner a calentar el sartén. Bueno, miren, pues aquí ya tenemos toda la mezcla. Ya terminamos de apachurrarla toda, toda, toda, toda. Ya incorporamos todos los ingredientes. Entonces ya está lista la, la preparación de toda la papa para hacer las croquitas de croquetas, perdón, de atún tortitas de atún, ¿verdad? que es lo mismo miren, ya quedó todo, todo muy bien todo incorporado y estas croquetas de atún pues van a quedar muy muy sabrosas, miren ya está todo, todo, todo todo incorporado, miren entonces ya hice cuatro el tamaño de cada croqueta o cada tortita puede ser, al gusto de ustedes, puede ser Medianas o grandes Yo más o menos Hice ya estas cuatro Este Se hacen perfectamente bien No necesita más cosas No necesita más huevo No necesita harina Se, se hacen muy bien Muy bien las tortitas O las croquetas Y ya nada más es Hacerlas con la mano Y posteriormente pues llevarlas al sartén para, para el proceso de cocimiento, entonces les presento estas cuatro, vamos a empezar a freír y pues a ver cuántas tortitas nos salen con, con esta mezcla, porque fueron 12 papas las que cocimos, las que preparamos, entonces pues vamos a, a, a la siguiente preparación que es a cocerlas. Bueno pues seguimos Croquetas de papa con atún Y vamos a degustar, vamos a emplatar y vamos a presentar estas croquetas de papa con atún Bueno, continuamos Bueno, miren, aquí tenemos ya el sartén previamente calentado y ya lo tenemos con un poco de aceite de olivo. Miren, aquí le estamos bañando el aceite. Entonces vamos a incorporar nuestras tortitas o croquetas de papa con atún. Entonces ya nada más es ir poniendo una por una para el proceso de que se cosen. vamos a ir incorporando una por una, vamos a hacer las tortitas o las coquetas. aquí ponemos la otra vamos a prepararla ahorita con mucho cuidado de manera de que no se nos rompan las vamos a poner con una palita las vamos a poner, a menear, y con mucho cuidado. Bueno, ahorita las puse con la mano, ¿verdad? Pero aquí vi que se abrió un poquito porque como que la agarré muy fuerte, pero vamos a darle el tiempo. Y entonces así vamos a ir cosiendo nuestras tortitas o croquetas de papa con atún. Perfectamente quedaron bien las cuatro. El... El espacio está muy bien, entonces este vamos a, a esperar un ratito para voltearlas para que no se nos rompan. De hecho no, no se rompe porque está muy bien de, de ingredientes, no necesita no necesita harina, no necesita más huevo, están perfectamente bien. Entonces vamos a seguir con nuestra receta, croquetas de papa con la piel. Vamos a esperar a que se cojan un poquito y le vamos a bajar un poco la flama para que se cozan a eh, término medio, para que no se nos queme. Bueno, continuamos con nuestras tortitas o croquetas de papa con atún. aquí en la olla, pues ya casi, ya casi termina nuestra, bueno quiero comentarles, ya casi termina de cocerse la la la sopa de, de repollo de col voy a agarrar el trapo rojo nada más para mostrarles para no quemarme miren, vamos a abrirle miren, aquí está nuestra sopa de de repollo que está quedando muy bien nada más que me retiro un poquito porque está saliendo mucho el vapor pero está quedando perfectamente bien muy muy bien entonces vamos a tapar nuevamente porque se está cociendo y bueno pues de este lado seguimos con nuestra receta de croquetas de papa con matón entonces continuamos Bueno, aquí ya tenemos tres tortitas ya hechas, vamos a seguir haciendo, miren salieron muy muy bonitas, muy bien se cocieron, las dejé dorar un poquito porque me gustan a mí doraditas y miren, aquí tenemos ya la presentación de tres tortitas o croquetas de papa con atún, que es lo mismo, verdad, entonces vamos a seguir haciendo, croquetas de papa con atún entonces seguimos con nuestra receta seguimos aquí con nuestra receta tortitas de papa con atún o como las conocen croquetas de papa con atún, aquí estamos aquí se siguen cociendo y están pues muy muy bien van a quedar muy muy sabrosos ¿no? nada más que vamos a, a, a tener la calma para que salgan muy bien, para que no se rompan y aquí vamos ¿no? está bien bueno, seguimos